Para mí algo de, de espectacular. Ojo a la última marca que ha conseguido Leo Messi en este Mundial de Qatar. Todo queremos ganar el Mundial. ¿no? Un Messi que ha sorprendido a todos en estas últimas horas antes de los cuartos de final. Desde el principio hasta, hasta el final siempre están presentes ellos. Un total de 791 minutos y 10 partidos. Le llevaron a Leo Messi a estrenarse como goleador en un encuentro de eliminatorias de un Mundial. En sus citas anteriores, recordemos 2006, 2010, 2014 y 2018, solo se había apuntado cuatro asistencias en estas rondas. No faltó gente en todo este tiempo que le recordaba el dato cada vez que Argentina hacía el petate de vuelta a casa. Pero puesto a saltar el muro, la pulga no eligió mal. La noche que sumó su encuentro número 1000 en el fútbol senior, 778 partidos con el Barcelona, 53 con el Paris Saint-Germain y 169 con la selección argentina, y que casi nada le sirvió para superar los ocho tantos mundialistas de Diego Armando Maradona. Por tanto, Leo Messi que sigue acumulando registros en este mundial, vamos ahora a ver cómo la pulga ha sorprendido a todos en redes sociales, en su día libre y a través de su cuenta de la red social Instagram, Messi compartió una foto junto a Antonella Rocuzzo. Más allá de las reacciones de millones de usuarios y todos los mensajes que recibió el futbolista, hubo un detalle en su vestimenta que llamó la atención y que fue remarcado por muchos de los que comentaron el posteo. La Argentina se encuentra, recordemos, en un gran momento en el Mundial de Qatar. Después del flojo debut ante Arabia Saudí, en un periodo de 10 días el rendimiento mejoró exponencialmente y el albicereste se encuentra en los cuartos de final, donde se enfrentará a la selección de Países Bajos. Dado que el encuentro será el viernes y que los jugadores ya acumulan una larga seguidilla de entrenamientos y competencia, Lionel Scaloni decidió que este domingo tengan el día libre para pasear por Qatar y ocupar su tiempo de la manera que deseen. En ese contexto fue la foto que publicó el capitán de la selección argentina junto a su esposa y madre de sus hijos, Tiago Mateo y Siro. Allí se les puede ver a ambos sonrientes durante la noche de Doha. Como era previsible, el posteo consiguió mucha difusión y fue visto por cientos de millones de usuarios en cuestión de minutos en sus primeras dos horas desde que fue compartida en la plataforma, superó los 9 millones de likes y acumuló otros miles de comentarios. Entre quienes dejaron su respuesta se destacaron algunas figuras como Luis Fonsi, Ezequiel Labetsi, Palacio y Guillermina Valdés, entre muchas otras, incluso la propia pareja de futbolista del Paris Saint-Germain, aprovechó la imagen juntos para dejar en claro lo que siente. Te amo, escribió la empresaria. Minutos más tarde subió la misma foto a su cuenta. Y generó millones de interacciones en la plataforma. Más allá de la imagen en sí hay una cuestión en la que repararon muchos. Al ser un día libre y al no tener ninguna obligación con el equipo argentino. Lo que hicieron casi todos los jugadores fue elegir otra ropa fuera del indumentario oficial para disfrutar del tiempo. Sin embargo Leo posó con todo el conjunto de la selección y lució el buzo y pantalón corto del albiceleste al igual que si estuviera en la concentración durante los momentos previos a un partido.